Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Gigomón y hoy os traigo un poquito de Fortnite también Así que espero que os guste el vídeo porque se nota que va avanzando la cosa y estoy jugando más equilibrado la verdad Así que entro vídeo ¡Uy, temazo, vamos! Eh, ¡No me jodas, mucho. <risa> <risa> <risa> ¡Joder, ¿y qué? A a ellos. <risa> esperad, esperad, ¡Esperad, esperad! ¡Ah, qué ¿Qué ¿Qué muerto, buena, ¿cuerto? ¿cuerto? Hay otro, hay otro. Aquí, aquí, aquí. Muerto. Joder, hermano, vaya no. máquina. Ya lo llego yo y me lo llego todo. <risa> yo, bueno, espérate, ahora lo repartimos. Yo tengo un chupito del 50 y todo, tío. No, el mérito tiene de Juan tío, que ha ido a revivirme mientras que ustedes estaban peleando. Que ustedes también tienen mérito. lo grabado. Claro, cabrón, yo estoy con el OBS Street Labs a todas, cabrón. Yo tengo una fogata aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Mira, una cosa del tirón. ¡Ey! está aquí! Yo, ¡Muerto! Se nota que era de play, loco. Pero tela. también, ellos, ellos. Esto también se nota. ¿Y yo? ¿Cómo se nota la gente de play que no soy ustedes, ellos? Uh, ¡Loco! Ustedes no, son me... genial, ellos, pero esta gente loco. Não dá, tira assim, é para barriga, assim, é assim, puto, é. <risos> Já não, vai morrer. Madre mía, qué puta potra. No me lo creo ni yo. Ah, muy no bueno, ¿eh? no ahí. Por tontos. No, te de que te hice el otro. A ver si come la trampa. ¡Trapame! ¡Te estoy editando qué mierda! ¿Ojo? Pero yo que saco yo la atrás. ¿Tiro? ¿Tiro un de un oh, uno muerto. Chaval, que tengo mierda de estas, Mira, ella. Dillo, dos muertos, chavales. Millo, una cojeta. Io, muerto casi. Io, muerto, muerto, otro, Estoy oye, me da una. Estoy matando aquí un escuadrón de teletele. Directamente. Voy para allá. por personaje ¿eh, <Risas> <risa> hermano estamos que no salimos eh Vamos, oh, joder Ya nos vemos, bro Okay. soy un tronc soy un tronc Whoa shit bro!